El, el forjado, ¿sabes? O sea, esto ahora ya solo quedan cuatro viguetas, ya lo verás. Entonces ya lo único que hay que hacer es mantener algunos puntales. Aquí tenemos que mantener los puntales de los otros y aquí a muro de todas maneras. La base con doble tablero. Y el resto siempre en Pero arriba no va a al final el paro, ¿qué No, tú lo que fijas aquí. Si tú lo ves esto de canto, ahora tiene un KGA. ¿ves? Ahí entonces este respecto a este no hay deslizamiento y este de aquí lo hacemos con eles presillando de manera que la unión sea una articulación Permite el giro pero el giro lo impide el mismo. Esto aquí se ve la a mitad de mi. ¿Estás en la toca? Ok. Estás en la de doble. Está hecho. ¿Eso qué es? ¿Estás en la toca de doble? No, no, no estoy en es la toca